En este video... yo soy Guillem, Bienvenidos a un nuevo video Y sí, me corté el pelo bastante Me lo corté, me gusta mucho Estar pelón, a tanto como tener el pelo Largo, pero estar pelón me cuesta Más trabajo, porque hay que pasarse bastante Tiempo cortándose el cabello Así que no es común que me vean pelón, pero Me gusta estar pelón, y bueno, como ya vieron Vamos a tener un recorrido nocturno Con vehículos eléctricos Nos vamos a colar en una rodada De scooters eléctricos Vamos a unirnos a un grupo de patinetas eléctricas Como en mi caso que tengo la Boosted Board, hay varios que tienen Boosted Board y otras marcas y hay uno en especial que siempre trae la más cara que se puede encontrar. Esperemos que vaya para poder grabar esa super patineta. Y también a lo mejor tenemos un poquito de mal audio en este video. Porque voy a convertir mi invento de del botón que crea playeras de YouTube automáticamente. Te lo pones y ya es una playera de YouTube. Lo vamos a hacer un poquito más funcional todavía. Le vamos a poner un sistema de micrófonos para que esto actúe como un micrófono lavalier para los que saben va a ser magnético también te lo vas a poner y vas a poder aparte de eh, decirle a la gente qué estás haciendo con una cámara todo güey grabándote a ti mismo también va a funcionar como un micrófono para cuando quieras grabar y tengas un audio perfecto ya, ya, ya lo estoy haciendo aquí tengo todas las piezas ya eh, desarmadas es un video que vamos a ver después bueno ya vámonos porque ya voy tarde me invitaron a ver un estudio de fotografía y de grabación porque me dijeron que ahí podía grabar lo que quisiera, cuando quisiera. Y vamos a ver si está bueno para que ustedes también vayan. Si está bueno, ahí les dejo los datos aquí abajo en la descripción. Para que tengan un estudio bueno, bonito y barato en la Ciudad de México. Así que, vámonos a ver ese estudio. Ya llegamos al estudio. Este es todo el estudio. Aquí está el espejito para que se maquillen los modelos, las modelos y todo eso. Lo más bueno, y yo así quiero mi estudio también. ¿Qué creen que es esto? Ya nada más. Agarramos... Abrimos la puerta y ya entramos al estudio. ¿eh? Y aquí está. Súper bueno, aquí es donde pasa la magia. Me invitaron a grabar cuando yo quisiera. También os voy a dejar ahí el link por si quieren rentarlo o lo que sea. Para videos, fotos, podcast, lo que ustedes quieran. Puedan venir y grabar ustedes también. Obviamente si dicen que vienen o que van de parte mía. Les van a dar un descuentito, muy seguramente. Y ya van a tener todo el equipo necesario para grabar, para hacer fotos y todo eso. Voy a comer, vamos a hacer unas cuantas cosas. Y después vamos a ir a la rodada nocturna de los vehículos eléctricos. a la rodada nocturna vamos a ver qué diferentes tipos de vehículos eléctricos nos podemos encontrar aquí que hay bastantes tengo una en skate compré para toda la familia para mis dos hijas y bueno pues de la, la mía las mismas para todas no eh, compré dos de un solo motor de hecho me las llevaba yo a trabajar esas pequeñas broncas las subes al metro al camión, donde tú quieras las subes y esta long pues es de dos motores y pues corre según las características a 37 km por hora digo nunca la he subido a tanto eso me gusta mucho la pantallita está muy chida y, y escuchen a salerale esta esta es super silenciosa Apenas se escuchan. Oye, esta se ve súper bien de calidad, ¿eh? No se ve nada china. Es de las económicas. No se está ve económica, ¿eh? en 10. ¿En 10? En 10. ¿Vienen integradas las luces? Sí, ya vienen. Ahí sí. enfrente también, mira. Oh, está chido. Eso sí me gustó. Ah, yo le puse las gomas. Sí, eso sí. Que... Les recomiendo que se compren una, le pongan protección porque Ajá. se empiezan a deshacer. Y ahora les voy a enseñar la estrella de, de todas. ¿Eso es lo, lo más caro que te encuentras? Sí, sí, sí. Es, es esa. Y aquí está el joven. Este es el orgulloso dueño de una rareza aquí en México. La Croix. Cuéntanos. ¿Tú qué? Ya ¿Cuánto tienes? ¿Está buena? ¿Está mala? No, pues está poca madre. Está poca madre, obviamente. Más a detallito que te gusta más. La estabilidad, la potencia, el rango. La estabilidad me imagino que viene en combinación con los trucks, las llantas, ¿no? Pues sí, son llandas un, de una pulgada más de diámetro todavía que la cebolla sí. Me imagino que aquí ahorita que pasamos los vibradores todo, todo me cuenta, ¿verdad? O sea, sí se siente, pero pues no te rompes la sí. madre. Y en general, pues no me ha dado nada de lata de mí. ¿Y mucho. qué tal cuando le das a todo? Pues no, no le puedo dar a no todo, está muy cabrón. ¿Sí? sí. ¿Como a 60? A 60, La sí. voy a tratar de cargar para que vean cuánto eh. pesa. Oh. Pesa como, como de 30 kilos, güey. Eh. Yo creo que esto es como para... Es como para que no te bajes, ¿no? Sí, sí, exacto. Porque esa no. O sea, yo tuve una de las que usaban todavía batería de, de ácido. De ácido de plomo. Y no, hombre, la odié, güey. Como no exacto. tienes idea. Wey. ¿Cuánto se tarda en cargarse? A lo mejor unas cuatro sí. horas. Pero está hermosísima. La vamos a hacer unas tomas muy chidas para que vean a detalle toda, toda la cosa. Qué rara esta sí, Un amigo la silencio, se el accidente y la, la pasó un camión. Eh, ahorita ah, van a pasar no, a... No. Pues nos agarró la lluvia. Nos tuvimos que parar. De hecho, yo, yo tuve que cambiar la batería de la Buster Porque traigo las dos. Traigo la pila chica y traigo la batería extendida. Entonces me rezagué un poquito. Pero aquí está todo el crew esperando... Ah, que deje de llover y miren aquí estamos yo creo uno de los modelos más buenos de scooter esta que marca es? Instigo tiene de chido a ver platícanos pues más que nada el doble motor eh, adelante y atrás ajá cada rueda tiene motor y sí, la verdad jala muy bien corre a como a 60 más o menos ajá. 60 kilómetros por hora ¿Qué tal la aceleración en China? La aceleración ¿no? sí, la verdad, es más que una moto. El parece como de moto, ¿eh? ¿Qué tantos botones ahí trae el de el, sí, claxon, el, el claxon? El de eco, de un motor, dos motores y las luces. Encendido, apagado, el tacómetro. El velocímetro, dice Ajá. la pila la velocidad. ¿Cómo aceleras? ¿Como moto? Así eh, Sí, trae un gatillo de... O oh, con... Ajá, un gatillo, como este. Ah, este, algo ¿no? Como cuánto cuesta una maravilla de estas. Sí, no son, son, son muy caros, son como en 22,520 más o menos. ¿Qué tal la estabilidad. Porque yo me he subido a las, a las que rentaban antes, los verdecitos, le agarraba la velocidad, los manuros, empezaba a velocidad, manubrios que empezaban a ser no, así. Es muy estable, ver. yo creo, que por lo robusto. Igual las, las llantas, lo robusto de las llantas ayuda mucho. Y miren, aquí hay un Frankenstein. Es la tabla original. Sí. ¿Y por qué le sacaste el, el cable por allá? Porque, bueno, mira el tamaño, vamos a compararla. Sí, sí, está más chiquita. Obviamente, okay. este, el cable va por abajo de la tabla, sí. adentro y pues no alcanza el, el conector. Por lo mismo, dice más chico, el conector tuvo que ir afuera. Este conector es está acá adentro, que se mete en la tabla. El Frankenstein, aquí está. ¿Qué tal se, se maneja estando más chiquita? Tiene menos estabilidad. ¿Ya no puedo ir a la cuarta velocidad? Es la Baby Boosted. Qué bonitas estaban, ¿eh? Porque ya valió queso. Boosted. Hemos regresado al punto de reunión y nada más sobrevivieron al convoy, los de las patinetas eléctricas. Cuando está lloviendo es más seguro ir en un en scooter eléctrico por el tamaño de llantas. Nosotros venimos en, en velocidad to, tortuga porque si no, nos caemos. Agua y llantitas de estas lisas, parece que vas en hielo. Y bueno, ya se acabó el recorrido, ya voy de camino a mi casa. Recordando mis viejos tiempos, mi viejo camino, por aquí pasaba diario. No pudimos grabar más, de hecho me estaba apurando en grabar lo más que pudiera los modelos de scooter. Pero... Pues empezó a llover y como vieron pues empezó a ir la gente Esperemos que no haya quedado muy cortito el video Y bueno, ya saben cómo va esto, dejen su manita arriba Dejen su manita abajo si no les gustó Suscríbanse al canal si quieren ver más videos como este Activen la campanita porque el botón de suscribirse Irónicamente ya no te suscribe a un canal El verdadero botón de suscribirse es, el, es la campanita Pónganle que les avise todos los videos de Gian. Y bueno, yo soy Gian. nos vemos en el próximo video